y mira, búscate uno más aquí. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. ¡Felicidades, Puerto Rico! Estamos de fiesta porque hoy sábado 31 de diciembre celebramos desde nuestro estudio la víspera de año nuevo 2023 junto a todos ustedes les saluda a Ulises Rodríguez feliz de presentarles los sorteos de tarde de Lotería Electrónica los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio recuerde que esta noche tendremos horario especial para nuestro sorteo nocturno a las 6 de la tarde y tienes hasta las 5:45 de la tarde para realizar tus jugadas. Este próximo lunes 2 de enero 2023 no habrán sorteos. Solo se sorteará Powerball en su horario estipulado. Lotería electrónica regresará el próximo martes 3 de enero con nuestros sorteos regulares. Y para el miércoles 4 de enero Loto Cash contará con 530 mil dólares garantizados. Al igual que la doble revancha que tendrá 105 mil dólares. Y convierte esta noche en una millonaria con Powerball que tiene acumulado 246 millones de dólares que esperan por ti. Queremos felicitar de paso a un nuevo ganador de premio secundario de Loto Cash del sorteo de ayer viernes 30 de diciembre que se llevó 25 mil dólares con una jugada automática vendida en Cuamo Golf Bakery en Coamo Sé el próximo ganador y deja que la lotería electrónica cambie tu nuevo año. La suerte te está buscando oh. Son muchos los que han ganado con Wild Ball. Este bolo te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Pide tus pegas con Wild Ball. Y justo ahora damos comienzo con el sorteo de Wild Ball. Adelante. Veamos cuál es el número de esta tarde del sábado 31 de diciembre de Wild Ball. Ya nos llegó y es el cero. Repito, el cero. Ahora pasamos a pega Pega 2. Mucha suerte, boleto en mano y pendiente que viene el primer número. Y es el 3, segundo número. Es el 5. El número ganador de Pega 2 de esta tarde es el 3-5, el 35. Y, y pasamos a Pega 3. Mucha suerte, boleto en mano si jugaste Pega 3. Primer número es el 3 segundo número es el 2 y tercer número es el 4 el número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 3 2 4 el 324 y concluimos con el Pega 4 mucha suerte y felicidades Puerto Rico primer número es el 9 segundo número es el ocho, tercer número es el seis y cuarto número es el tres. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 9863, el 9863. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de esta tarde. Para más información entra a nuestra página oficial, loteríasdepuertorrico.pr.gov. Gracias por acompañarnos, nos vemos a las 6 de la tarde con los sorteos nocturnos en horario especial. Que sigan disfrutando de la víspera de Año Nuevo. ¡Felicidades, Puerto Rico!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 don Candelario. ¿Qué quiere, jovencito? Eh, Sucede que hay una muchacha que, que estaba deseosa de conocerla a usted y yo, pues, me tomé la libertad de traerla para presentársela. Yo no sé si habré hecho mal.